Hola amigos de Youtube, aquí soy amigo Fur con un Fur Premium, perdón, con un nuevo video En esta ocasión les vengo a mencionar y a enseñar las mejores, las más de 55 mejores series médicas Para que puedan disfrutar en casa, o en un hospital o en la universidad, cuando tengan tiempo libre y estas series las pueden disfrutar tanto en plataformas de streaming como son Star Plus, Prime Video, ABC, Paramount Channel, entre otras plataformas. La primera serie lleva de nombre The World Doctors. Vamos a buscar esta de aquí para que la puedan conocer. Y se la voy a buscar en prime video para que la puedan conocer miren la aquí es esta ya tiene cinco temporadas temporada 1 temporada creo que la 2 miren la la nueva temporada es esta temporada 4 5 eh, no miren la temporada 5 es esta en el puesto número 1 está The World of bueno, vayamos a la siguiente, al siguiente puesto. El siguiente puesto es la serie llamada Chicago Mic. Vamos a enseñar a que está también aquí en Prime Video. Vamos a buscar Mic y ustedes la verán. Mirenla ahí. Chicago Mic, mirenla ahí. Cuenta actualmente con unas 7 u 8 temporadas. Se pueden disfrutar tanto en Prime Video como en ABC, NBC NBC obviamente en nbc está en inglés y la pueden ver en español en prime video la siguiente serie sería vida por vida médicos en urgencia esta serie creo que aún sigue en prime video vamos a ver si está en prime video eh, creo que ya la sacaron de prime video creo que la sacaron de prime video la podrán ver pueden buscarla online para que la puedan disfrutar Cuarta serie que te recomiendo se llama El Residente. Bueno, mi gente, había quedado en la serie número 3, ¿cierto? Yeah. La, tercera, la cuarta serie, perdón, es del Residente. Vamos a mostrárselo en una foto aquí. Ese está en. Si no mal recuerdo, ese está en Star Channel. Pero da también otra aplicación que no recuerdo el nombre Creo que para Bon o no sé qué verga Resident Mierda, no me deja ver la foto, está el plus de mierda Pero ahí la tienen de Resident El Residente se llama Bueno, en el puesto número 5 tenemos la serie más famosa actualmente Y más larga Contando con 18 temporadas Actualmente en este año 2022 la cual deben de conocer y seguro van a adivinar Es Grace Anatomy Mirenla aquí Actualmente Creo que las dos plataformas que la tienen casi completa son Prime Video Lo mismo dueño que son ABC Y creo que también Star Plus O no sé por no revisado 18 temporadas Pero por ahora Prime Video no más tiene 17 temporadas Así que en el puesto número 5 tienen a Grace Anatomy Bueno como ya vieron en la foto en el puesto número 6 tienen la serie llamada Bones Bones en español significa huesos La cual está actualmente en Star Plus Está también en Prime Video pero ya en mi país ya la sacaron de Prime Video de mi país así que ya tendrían que buscar ustedes una forma de verla online la siguiente serie en el puesto número 7 está la serie llamada Doc, una nueva vida vamos a buscarla aquí vamos a escribir Doc para que vean la fotografía vamos a ver dónde está la foto Doc que creo que es brasileña la serie, no sé qué verga es creo que brasileña, no sé, no es la Aquí. Esta es la serie ahí Doc, una nueva vida, mira, Actualmente sí, tiene unas dos temporadas. Está la primera temporada está aquí en Prime Video, para ver la segunda temporada tendrían que esperar un buen tiempo para verla en Prime Video o podrían buscarla también vía online. Siguiente puesto está la serie llamada Doctora, Doctora Corazón. Ustedes no la van a conocer, pero se la mencionaré ahí. Puesto número 9 está la serie Doctor House. Es el viejito Gregory. Gregory se llama el doctor, no recuerdo el apellido, pero es una tremenda serie. Puesto número 10 está una serie que se llama New Amsterdam. Una serie. Que está actualmente en Prime Video, la agregaron creo que la semana pasada. La pueden disfrutar en Prime Video, entre otras plataformas. La siguiente serie que te recomiendo se llama Transplant y la puedes ver en una página llamada Global, según tengo anotado aquí. Como extra, puesto número 13, podría decirse que está la serie 911, que es de Fox, Esa es a este bombero, pero también tiene algunas cositas de medicina. Puesto número 14 está una serie llamada Combo, médicos en línea La pueden encontrar en las estrellas y una página se llama Univisión. En el puesto número 15 está la, la serie llamada Hospital Valle Norte Está en una plataforma llamada RTVE Una plataforma sumamente mala, les recomiendo mejor que la busquen online en el puesto número 16 está la serie llamada Pulsaciones Lifetime. Según vi, esta serie está actualmente disponible en una aplicación llamada A3 Player o A3 Media. Así que búsquenla por ahí y disfrútenla. Como muestra, en el puesto número 17 está en la serie 911 Lone Star. Está actualmente en Star Plus. En el puesto número 18 está la serie Miami Medical. Según tengo aquí, la pueden ver en la página llamada Series Free, Página número 19, está la serie A Corazón Abierto. La pueden buscar para verla online en una página llamada En Novela. Puesto número 19, está una serie llamada Emergency Car. Emergency es está en la plataforma de ABC, en inglés, obviamente. Para poder disfrutar en español si la buscan online o subtitular. En, la siguiente, en el siguiente puesto la serie general hospital está en prime video de otros países porque en el mío no está actualmente. Siguiente puesto está la serie llamada Nurses. Es como tipo novela y es de tal mundo. La pueden ver online en una página llamada Periflix y en Globo. Siguiente serie se llama Estación 19 va en conglomerado con grace Anatomy y está actualmente en ABC. Siguiente puesto está como esta era la serie Chicago Fighters. Es de bombero, pues está ligada con Grey's Anatomy y demás. No, con Chicago mi, perdón Siguiente puesto está la serie llamada Enfermeras de Telemundo. Es tipo novela, pero es una tremenda serie. Siguiente puesto está una serie de Discovery Channel llamada Parásitos Asesinos. En estas series pues nos contarán las diferentes enfermedades, diferentes parásitos, los cuales pueden darnos unas enfermedades tan psicológicas. Tan fuertes que pudieran llevarnos a la muerte También está una serie sumamente épica Llamada Salas de Emergencia Historias Médicas Esta es una serie en la cual veremos muchos casos extraños Pero que nos ayudarán en, nuestro, nuestros, en algunos pasos Cuando estemos ejerciendo nuestra carrera como médicos Siguiente puesto está la serie llamada Heading Out esta serie está en la plataforma de HBO o HBO Max. Así que en el siguiente puesto está la serie llamada Doctor Milagro. Pues actualmente se encuentra en HBO Max, pero también lo pueden ver online en una página llamada S.D online, según tengo aquí anotado. La siguiente serie se llama Clinic Card Inmigrante. Esto es un puesto extra: Clínica de Inmigrante, Doctor Storm. Emergence, Criminal Mind, son unas cuatro series extra. En el siguiente puesto está la serie llamada Scrooge. esta serie es exclusiva de Disney Plus. Otro puesto extra se llama 9/11 All Day, Osa, está en Star Channel. En el siguiente puesto está la serie Private Terror Practice, que también es otra serie extra y se encuentra en Hulu y Disney Plus. Siguiente serie se llama Doctor Cándido Pérez. Esta serie se encuentra en Play. Siguiente puesto es la serie llamada Hospital El, El Paisa. Esta serie se encuentra también en Play. Siguiente puesto se llama Hospital Pasillos o Pasillos del Hospital. Está actualmente en la plataforma de Netflix. Siguiente serie se llama Doctor Blaine. No recuerden qué plataforma está, pero la pueden buscar online. Puesto número 37 está la serie Strong Medicine o Fuerte Medicina. Se encuentra en la plataforma CTV. Y en, este, en esta misma plataforma se encuentra la serie. El siguiente puesto, la cual se llama The Mook Doctor. Siguiente puesto, hay una serie extra, se llama La Forense. La pueden buscar vía online. Siguiente puesto está la serie llamada Nurses o Nuevas Enfermeras. La pueden buscar también online. Siguiente puesto. Está la serie llamada Anatomía de un asesino. Ya el mismo nombre se lo dice. Así que la pueden disfrutar en Prime Video o buscarla online. Siguiente puesto está la serie llamada The Night Chief. O. Bueno, la traducción no la recuerdo. Pero es una serie que la pueden disfrutar en Prime Video de varios países en, y en páginas online. Siguiente puesto está la serie llamada Sala de Urgencias del año 2000 por ahí creo que es siguiente puesto está la serie llamada Doctor G Medical Examiner no sé dónde la pueden ver pero la pueden buscar online siguiente puesto está la serie llamada Code Black que es código negro en español la pueden buscar en páginas online o la pueden ver en Prime Video de algunos países siguiente, siguiente puesto está la serie de noche que creo que es la de Night Chief pero la pueden buscar y la pueden ver online siguiente puesto está la misión doctor Dick, doctor el muer algo así se pudiera decir al revés para que youtube no me vaya a censurar siguiente puesto está la misión handrock pueden buscar vía online Siguiente puesto Está la, la serie llamada The Kane Se escribe T-H-E-K-N-I-C-K Se le pronunciaría según yo The Kane Algo así Siguiente puesto Sería el número 50 Según tengo anotado aquí Sería la serie llamada La enfermera Jackie J. Y en el último puesto Como número 51 Tengo yo aquí Se llama Centro médico esta serie está en RTVE Plus. Estas son las mejores 55 o 51 series médicas que pueden disfrutar actualmente. Si quieren otra parte, pueden revienten el botón de like porque estoy a cada rato buscando series médicas como de lugar para hacer listas y, re y recomendárselas en este increíble canal suscríbete y da like recuerda que se despide su amigo actvpur miren ahí la lista para que por si no me entendieron algún nombre ahí están ahí están y ahí están el vídeo suscríbete da like si te gustó ya sabes like suscríbete y comparte nos vemos en un próximo talk o un próximo vídeo adiós